Hola, bienvenidos a otro nuevo video, esta vez vamos a seguir jugando con Creative Destruction El juego que me gusta mucho, aunque sí ya no mucho Porque ya pasaron varias semanas que no he estado subiendo videos Aunque si sí, ahorita les voy a mostrar que ya desde hace mucho tiempo ya no he estado subiendo videos Así que vamos a ver Pues el último fue un directo que fue hace una semana Y bueno, no fue mucho Ah, el último video que subí fue hace dos semanas Hace dos semanas cómo fue posible, bueno esta vez les traigo este, este video que fue que estuve jugando con unos escopetazos con este Wichito Gamer. Ahorita lo verán. Ahora sí que pues empecemos. si, si no hay otra cosa que decir, ahora oh, sí, ¡empecemos! Ya está. Lo no, mejor para que no se aburran tantos, les voy a enseñar nada más las mejores partes. Así que empecemos. No veo? Tampoco. Micho. What? Ah, están aquí abajo. 185. Oh ¿Lo dejé? ¿Qué? ¿Cuánto? Ya lo tengo que matar con esta. ¿Eh? Tres, no lo mates, no lo mates. Ah, no lo voy a matar. ¿Qué Wow, Chicho, what the fuck. ¿No mataste? Órale. No sé, no sé qué pasó, pero algo pasó. Hay otros que están aquí cerca. No, no sé. No, me matando. Intentando matar, no sé dónde están? ¿Están? Creo que por aquí. está. Ayuda. <ríe> está Está. Está. Que tengo... What? Me dejaron con 85 de vida. No hay problema. <risa> Me están matando otra vez. Sí, 75. ¡Oh, my gosh! ¡Qué bueno soy con esta cosa! Creo que este era el ayudante del otro. Que se murió. Hay, hay varios. Si sí, hay varios, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, pero no puedo, necesito vida. Y esto se quedó sin cosas, que chido. Yo lo toco por detrás, yo lo toco por detrás. Ok, ya le quité creo que el escudo. Muy buen al lado. Da ahí otro, creo. Oh, ¿Vas a sacar? ¿Vas a sacar? Yo creo que sí. Sí, Rola, tengo. tengo... me caigo. No ya No tengo munición. De nada. me Como quieras las balas acá sí a ver espérame hay aquí no aquí no aquí no aquí no que nos están disparando entonces hay una aquí atrás aquí atrás bien estoy viendo No, ya no tengo balas de nada Rándolas, por... Ahí está No hay problema, Luis. No hay problema, se están disparando ellos dos. ¿Quieres? No sé, son como dos dúos. La, la, la, la y era ya no, se lo trago, se me trago ah, no, ah, se me trago ya, muerto se me trago esta cosa a mí también me mató oh my gosh aquí atrás de este tres trescientos trescientos no sabes qué yo prefiero esta cosa que si sí de di no treinta y seis chihuahuitas huele bueno, un pentaculio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 Muerto ya. Gracias. Ya lo iba a matar. A ver, por mientras me voy a curar aquí tantito. Menos 49, 49 que sí, Otra vez A ver, va, acá atrás ahí, güey. De ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Toma. Ah, ya viene no el Granada. <risa> Ay, no, de Granada. ya ninguna. But no dale, okay. sí, des, da, oh, oh, oh, de ¿sí? ¿Sí? no a des, dale, no vida. A ver, ven contigo, por Creo que me la jugó mucho. Y ya no tengo que ganar nada. Sí, creo que sí. Ah, chihuahuitas. Ya lo vi, ya lo Queda vi, ya, vi ya, ya lo vi, ya lo vi. Ahí ya no puedo salirte, por donde salgo. Que cho, que cho, que cho. Ah. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Y ya también, ya está atrás, mato Ach, chinguebitos Levato, no se muere Levato, no mate Dalo, donde estás? Voy a voy Espérame, espérame, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy A la izquierda, rápido Izquierda, izquierda, izquierda Acá ya Cúbrete, cúbrete, cúbrete, no, no, no, tengo nueve, tengo nueve de vida no. Sí, es que hay varias ahí, de esas otras bastones. Ya ves que te dije, que no hay que arriesgarle tanto. Ok, que mate de el ellos. Ahora, como lo acaban de escuchar, nuestro amigo nos dijo unas muy sabias palabras, bueno, para nosotros. Pues para nosotros, pues es mejor, ¿no? Que se maten entre ellos y ya después atacamos a los que están débiles, ¿no? Pues, así es más rápido, así que... Chao, chao, suscríbanse, dejen su like y nos vemos hasta la próxima. Chaito.